vamos a dar muestras de café, o sea, la gente que, que venga y que pruebe el café de Córdoba. Y pensamos, bueno, no puede ser cualquier barra, tiene que ser la, la mejor barra de todo Córdoba porque eh, el café es un, un elemento muy importante para, para, para Córdoba como una identidad este, local, ¿no? Y, te, y se tenía que volver prácticamente una pieza más del museo. esto donde estamos ahorita antes era una, una, una un jardín en desuso, no prácticamente la sala 5 y la sala 4 que son las que vemos allá estaban completamente este, abandonadas no había nada no solamente el puro el puro cascarón del edificio la primera etapa consistió en la en la recuperación de, la, de esas dos salas ellos tenían la inquietud de, de mostrar parte de la cultura del café ¿no? entonces en ese sentido trataron de, de habilitar eh, las dos salas de la parte posterior para que ahí se albergara todo lo que era la, la información con respecto a, este, a, la, a la parte del café. El despacho eh, se llama en más de Arquitectos eh, aquí de la ciudad de Córdoba. Estamos integrados por cuatro arquitectos el arquitecto Omar Hernández Fuentes el arquitecto Octavio Rodríguez el arquitecto Alejandro Arcos y un servidor René Morgado Una vez que, que llegamos y que vimos el espacio está completamente padrísimo, ¿no? Vacío y, y, y, y sin nada. Eh, los nichos que nos habían pedido en un inicio, pues no nos quedamos hasta ahí, ¿no? Vimos un poquito más de, de la propuesta, con la, como las piezas pesaban mucho, eran, son herramienta este, mecánica muy pesada, tenía que tener un bastidor de, de metálico que soportara el peso de la, de la pieza. Y en ese sentido, pues en, el, el uso del, del acero, primero se iba del metal, el PTR primero se iba a cubrir con tabla roca, pero al final veíamos que, se quedaba, que quedaba padre expuesto, con la madera y con el, y con el, y con el, el, el PTR, y así fue como fue este, dándose el, el, lo que es el, la distribución ¿no? de esa parte de los nichos. Si sí, sí, observa son piezas muy, muy, este, muy pesadas, ¿no? donde ellos exponen el proceso para, la, para el despulpado y para el, este, el, el molido de, del café eh, en un inicio eran nichos tal cual, pero por el, como ya comentaba el arquitecto Mar, el hecho de que se viera el metal, de que se viera la madera ¿no? pues y, y originó que fuera todo un elemento completamente continuo el, esta, esta sala eh, el, el, es principalmente para identificar los procesos de, este, de, la, de la exhibición de la maquinaria. Entonces, eh, los materiales es metal, ¿no? eh, PTR, madera, y los elementos delimitan los recorridos, pero obviamente que lo que queremos buscar era una continuidad, pues por eso van a haber de momento elementos que se abren para permitir la, la intersección de, de otros, o elementos muy transparentes como es el cristal templado, ¿no? con este, algunas eh, gráficas de, de vinil para que, fuera, que, para que sea permeable, pero para que permita esta, esta, esta apertura. De ahí empezamos a tener mucho, mucha difusión, y la verdad es que la gente lo, lo empezó a, a aceptar bastante. O sea, todos presumían el, el museo, chiquitito, ¿no? pequeñito, dos salas, pero tuvo, tuvo muchísima respuesta. Entonces, en ese sentido, la, la administración con una visión a más, más grande, eh, nos encargó la segunda etapa, que es el pabellón que ahorita estamos aquí este, observando, y la primera eh, sala de souvenirs, que fue por donde entramos. ¿no? Eh, para esta etapa ya, ya se tuvo un poquito más de, este, de, de consideraciones, de retos, ¿no? por la parte del INA, ¿no? Es un edificio, ese edificio es de inicios del siglo XIX, este, por lo tanto entra en la parte de, de, de resguardo, es un edificio de origen Art de los primeros que no, no fueron de México, pero son este, en esta zona, eh, y, y, y pues rescata el, el patio central, no alberga diferentes este, salas en la parte de allá, y, y, y, y en ese sentido el, el respeto por lo histórico fue lo que detonó todo, todo, todo el proyecto. ¿no? Esta era o eso fue lo que lo que se consideró como la primera etapa. Todo esto de aquí es la parte del, de lo que es el jardín sensorial, la finca. Ahí, ahí vemos este este mural igual en la parte de atrás. Vamos a observar el, el mural eh, que fue de allí un, un este muralista también el, que lo invitaron a, a, a pintar parte de su parte de su obra. Muy bien. Aquí es a donde a la gente se les, se les invita a que degusten el, el diferente proceso, proceso del café. Entonces, Si se si observan, pues la, la barra tiene materiales también naturales, es una barra de granito, de madera. Eh, prácticamente se vuelve una, una pieza más de esta, de esta museografía para albergar la importancia de, del café como un elemento icónico para para la ciudad. Las barras son unas barras con un pie continuo, de este proyectivo, también parte de la museografía que observamos aquí atrás, con las fotografías, o las barras del café buscan esta, esta intención, ¿no? que no fuera la típica barra plana, sino que tuviera una, una, un cierto movimiento, ¿no? una cierta interacción. ¿No? El, el pabellón eh, fue pensado para albergar un poquito más de tiempo a la gente que pudiera dar el recorrido, como prolongar un poquito más su estadía. ¿no? Las columnas, como ya comentábamos, fueron las, las, las bases para poder eh, desarrollar lo que sería el, el pabellón. ¿no? Si, si, si ustedes observan desde el, la planta, van a observar que es eh, el ritmo que guarda cierta, cierta columna. ¿no? Entonces, la idea ya era prolongar un poquito más de la barra, Hacia esta zona, ¿no? Hacia la parte de la, del pabellón y de, y de la estadía. ¿Le hicieron algo a estas columnas? No, ¿O las dejaron no, tal cual? Sí, tal, tal cual uh -huh. hecho, Eso ya estaba la estructura como se O sea, no sí. podíamos tocar no. <risa> De hecho, me acuerdo que en alguna ocasión este, Estaban bajándole un poquito el, el, este, el aplanado y en ese momento llegó este, la arquitecta Irma Becerril de Ina, ¿no? Y dijo, no, no, no, no, me toquen las columnas. Y pues obviamente no, no, no la íbamos a, a demoler ni nada, pero este, todo ¿no? se, se conservó. Se estaba limpiando. Se estaba limpiando. <risa> si continuamos, vamos a encontrar lo que es la, la sala de souvenirs, que es la primera etapa de allá, ¿sí? donde entramos prácticamente, eh, una área de sanitarios en esta zona. Sí y el acceso. Eh, el museo o el edificio actualmente contiene toda esta área, ¿no? rescatando este patio, el patio central que ahorita vemos, para unas futuras etapas. Esta es parte de la tubería que vamos a ver en, la, en, las, en las salas siguientes, donde todo es, si, si, si observas, todo está expuesto. ¿no? Como no podemos perforar, es un edificio histórico, no podemos intervenir nada de muros ni, ni, ni cubiertas, todo se hizo de la manera, este, de la manera expuesta. Entonces, eh, en esas dos salas aquí vemos que, que venden el producto del, de los, de los cafés de autor ¿no? y aparte también genera en un propio museo para, para solventarse eh, recuerdos, souvenirs, camisetas, que finalmente eso también suma ¿no? para su mantenimiento y para la, la durabilidad de, del proyecto. La tercera etapa albergó esta zona, ¿no? que es el acceso principal, eh, que ahora sí sería conforme ya dándole la, la ruta al, a lo que sería todo el museo, una sala de bienvenida, que ahorita la vamos a ver, una sala este, de información de la leyenda de Caldi. Eh, aquí vamos a tener dos murales muy importantes de un pintor, de un pintor cordobés, ¿sí? y posteriormente ya salen a lo que es el jardín. Esta es la, la primera sala, la sala de, de bienvenida del Museo del Café. Eh, la intención aquí es como esperar a, los, a que se organice toda la gente, ¿no? Es donde está finalmente el logotipo del museo, hay unas bancas que igual fueron fabricadas este, con la mano de obra artesanal y esta intención que comentábamos. Toda la, la exposición de las tuberías, si observan, son a, son a la vista, ¿no? Eh, aquí fue igual el trabajo de de Julio que es nuestro nuestro eléctrico pues prácticamente artesanal al ir haciendo toda la, la, la dirección de cada una de las del, del cableado Este es un, un mural que invitaron a, a un este a un pintor Jaime Sánchez es un pintor muy reconocido aquí en Córdoba es hizo este mural y el ante, y de uno que igual vamos a ver más adelante y aquí pues básicamente explica la historia del edificio que es un edificio construido antes a finales del siglo XIX este, edificio, este muro estaba completamente deteriorado lleno de humedad y, y desquebrajándose ¿no? entonces ahí lo que quisimos hacer fue una ventana histórica no decir bueno esta era el el origen el origen del, del muro no así el muro estaba antes para recuperar este. si hubiéramos tapado todo eso se hubiera perdido, o sea, la historia, ¿no? en este caso la, la, la importancia del, del edificio. Entonces decidimos dejar una, una ventana histórica para decir: miren, este es el material verdadero. Ajá. O sea, nosotros sí intervenimos en esto para consolidarlo, pero la verdad arquitectónica se sigue manteniendo y se ve: y es esto, ¿no? Que es este, tierra, muro, el muro de piedra, piedra, ¿no? Y, y, y es el, lo que le llaman el muro este, limosnero, ¿no? Que estaba conformado por varias. Por varias cosas. cosas. Es un edificio súper contemporáneo, sí. uh -huh. con un no con una actitud digamos paternalista, ¿no? Sí, no. Sino al revés, ¿no? Y ahorita no que decías, ¿no? Todas estas generaciones, pues un niño, este, que va entrando, ¿no? Y que ve una arquitectura contemporánea en un edificio claro. histórico, pues seguro sí. que, que, que también cambia una visión no. de cómo tendría que ser una arquitectura pública, un edificio público, ¿no? Sí. Mucho yo creo que va a depender también del, de, la, de la visión, ¿no? Definitivamente de la, del arquitecto qué es lo que quiere lograr. Eh, hay, hay arquitectura este, mexicana, contemporánea, que ya que es buenísima, ¿no? Antes como comentas está la arquitectura mexicana como o sea, los mismos de siempre, pero ahorita se ha abierto completamente. Entonces vemos expresiones mucho más este, regionalistas, si ¿sí? un nuevo regionalismo se podría llamar algo, algo así, donde rescatan ¿no? toda la parte artesanal, la parte ornamental, la parte del respeto por el sitio. No, la, la parte de la integración, de respeto por lo histórico, de la abertura. Entonces, son, son algunos algunas este, conceptos que se van integrando a, la, a esta arquitectura nueva mexicana. Eh, es un trabajo en equipo y, y, y, y a mí me, me, me da muchísimo gusto que mencionen al herrero y al sí. eh, carpintero y no sé qué, pues sí, claro, ¿no? Este, Finalmente tú también, no solo a, a nivel de despacho, como equipo de trabajo de despacho, sino también equipo de construcción, mm -hmm. entiendo que también aquí están sí. estos, sí, estos sí, lados del sí. ¿no? diseño y la obra, entiendo, este que son súper complementarios y súper necesarios, uno no es nada sin el otro. Este... <coughs> Que reconozcan finalmente ese trabajo en equipo ¿no? y, este, y, y lo importante que son para, para el, un buen equilibrio. ¿no? Esto no se logra, bueno, con, con buenas sí, intenciones sí, no si se no. logra. Necesitas un herrero bueno que, que sepa trabajar, que sea consciente y constante y que entregue el día que dijo que iba a entregar. No, no sí. al final yo creo también, la obra surge muchas modificaciones ¿no? en obra y uh -huh. uno como arquitecto a veces diseña lo, lo, o sea, algo imposible de, de construir para... Para un, un, una, un fabricante en este caso, ¿no? Algo que nos funcionó mucho fue que la, las piezas se hicieron este, con, con manos cordobeses, este, todo fue artesanal. Y el herrero que, te, que tenemos, o sea, la verdad se adaptó a las locuras que a veces este, uno quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, el mobiliario, que ya estábamos sobre fecha y, y no iba a llegar. Bueno, entonces, diseñate la silla y hazla, o sea y así, o sea, la verdad que sí, sí estiran y aflojan mucho ellos y esa es la parte que, que reconocemos mucho de ellos, ¿no? Que, que sin ellos pues no se hace, al final puedes tener mucha la idea que está muy padre, pero pues si no te la captan no, hasta a veces queda mejor de lo que tú habías pensado, ¿no? porque pues al final ellos saben manejar el material tú nada más lo imaginas, lo diseñas, pero pues ellos trabajan el día a día con eso y, este, y te pueden dar hasta el lo mejor una mejor solución para lo que tú estabas pensando. No se paró el museo durante su construcción, o sea, subir, es, siguieron haciendo recorridos y todo. Este, estuvieron trabajando la gente pues, mm, eh, de manera eh, igual turno nocturno y tapando, ¿no? O sea, porque fue algo que nos dijeron, no se puede, uh -huh. no detener. podemos detener. Entonces, ¿cuánto tiempo se llevaron entonces? Sí, fue aproximadamente este, dos meses En la primera etapa nos, sí, llevamos, sí. nos llevamos dos semanas wow. Desde que entramos a la ejecución Nos dijeron, tienen dos semanas Porque ya hay fecha de inauguración Prácticamente aquí vivíamos uh -huh. Aquí desayunábamos, comíamos y cenábamos Y como dices, ¿no? cuestiones de la obra ¿no? Que siempre pasan este, Curiosas, ¿no? Y a veces ya las esposas de los trabajadores Venían a ver, a ver si de veras estaban trabajando Después, Y en verdad, ¿no? Uh -huh. Es parte de, de, de eso ¿no? Este es un material reversible de hecho, esta estructura está preparada, contiene una zapata y, este, y con placas base y demás. Y si te das cuenta, está este, se encuentran unos tornillos ahí, ¿no? que realmente en el momento que ellos deseen se puede, se puede liberar ¿no? el edificio. Yo, ¿no? Sí, la sabemos, parte no, lo, no va a pasar. Sí, pero, sí. pero bueno, este es el criterio, ¿no? sí, está ese criterio. ¿no? De, bueno, se, ¿se se ¿Tiene algún la intención de... ¿Se puede quitar? Sí, se tiene la intención ¿no? de que realmente de rescatar el valor histórico del edificio y pues esa es la parte este, importante. ¿no? Sí. Y sí, realmente con esa parte fue la que tuvimos que ver, buscar soluciones con respecto a la inalcuencia de instalaciones, este, uh -huh. toda la parte técnica. Sí, realmente fue un, este, fue un reto grande porque pues, los tiempos está, estábamos uh -huh. sobre los tiempos y desde, nos decían un día no puedes, no puedes trabajar este día, no puedes trabajar el otro, y pues bueno, ¿qué hacemos? No? Pues uh -huh. todo vamos a aplicarlo en taller prefabricado llegamos a montar. ¿no? Uh -huh. Toda la parte de carpintería fue lo que. Uh -huh porque también o sea, fue prefabricado y sí prácticamente se montó yo creo que fueron como dos semanas ¿no? dos toda semanas de... todo sí. Sí, sí, sí, este... también dejas que muchas cosas de los paneles por ejemplo se, tra... se fabricaban en el taller uh -huh. y ya digamos se, se aquí la aquí y, y montar prácticamente considero que de, la, de las pocas oportunidades como como arquitectos o como diseñadores tenemos realmente a lo largo de nuestra carrera muy pocas oportunidades de, de, de, de diseñar un museo o no una o una o un tipo de proyecto donde realmente puedas puedas explotarlos. Entonces, este, pues motivar a los, a los jóvenes que, que, que tienen ganas de, de, de, de hacer el motivarlos que si sí es posible y que no pierdan la oportunidad. O sea, ningún proyecto por sencillo, que sea un baño, un closet, eh, o los nichos de, de unas piezas como en este caso fue para lo que nos hablaron. Eh, pueda llegar a trascender bastante entonces aunque sea lo, lo más mínimo de, eh, que te encarguen siempre dar el plus no sí sobre todo haciéndolo con calidad y con, con calidad, calidad y con pasión ¿no? Sí. no no sabes cuándo te van a llegar a encargar unos nichos y puedes llegar a tener muchísimo futuro como fue este proyecto del museo del café sí, es verdad. Yeah.